Muy buenas tardes eh, hermanos, mi nombre es Carolina García, soy miembro de la iglesia Manmi eh, Pues quiero contarles o compartirles mi testimonio El día viernes en la noche cuando estábamos en la oración eh, empezó, Me empezó un síntoma de dolor en las piernas, sobre todo en las rodillas Me dolía demasiado y pues al orar cuando me estaba arrodillando me dolía demasiado sin embargo no le presté atención y seguí orando normal, pero al final de la oración cuando me levanté sentía las piernas dormidas, pero pues no le presté atención porque no era un dolor pues muy agudo, era algo que podía manejar. Eh, sin embargo al siguiente día, el día sábado, pues cuando me desperté me dolía todo el cuerpo, me dolían, el dolor era más agudo sobre todo en las rodillas, en los codos y en la cabeza, era un dolor demasiado fuerte, demasiado fuerte que me dolía, no me podía ni siquiera levantar sin embargo tomé fuerzas y llamé al pastor David, le pedí oración, le conté mis síntomas y cuando fin, en medio de la oración sentía, sentí tranquilidad porque como me dolía todo el cuerpo estaba un poquito como asustada sin embargo cuando él oró por mí vino como esa calma y esa tranquilidad a mi corazón él me dijo que con fe me levantara, intenté sentarme y eso fue lo único que pude hacer, sentarme como a los... Diez minutos de que él había orado por mí y ya habíamos colgado la llamada, me dio muchísimo sueño. Quedé profunda. Cuando me desperté, ya no sentía ningún dolor y me levanté con muchísima energía. Quería hacer muchas cosas, quería, eh, pues me levanté con todo el ánimo, me, me bañé, me dio hambre porque no pude comer nada cuando inició el día porque me sentía muy mal, pero después de que él oró por mí, pues gracias al espacio de nuestro pastor principal y la oración y pues que él haya orado por mí con el pañuelo poderoso de mi pastor principal, pues hizo que pudiera levantarme y que no tuviera ningún dolor. Le doy muchísimas gracias a nuestro amado Dios y le doy muchísimas gracias al espacio espiritual de nuestro pastor principal y gracias al pastor David. Quería pues contarles este testimonio, muchísimas gracias y bendiciones para todos.